Hola, si eres un joven creador de la música y recién comienzas tu carrera, seguramente este video es para ti. Mi nombre es Oreste Ludone soy productor y manager de Mi Music Evolution. Con más de una década hemos estado trabajando en la industria de la música de manera independiente. Estaremos subiendo a lo largo de la semana diferentes materiales que te permitirán un mayor desarrollo a la hora de comenzar tu carrera musical. Estaremos hablando sobre aspectos legales y sobre estrategias de trabajo para que tengas una mayor aceptación con tu público. Sin duda alguna, te invito a que te quedes con nosotros y así te enteras de lo que va a acontecer.